Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo video, en esta ocasión vamos a ver cuáles son los 5 increíbles desastres naturales que fueron captados en vivo. Número 5 Granizada En el mar de plata aunque comparado con otros fenómenos naturales el granizo no parece demasiado impresionante, lo cierto es que en ocasiones puede ser realmente destructivo, el que tuvo lugar en Argentina nos permite ver cómo el granizo cae del cielo. Es de un tamaño considerable, capaz de dejar los coches destrozados. Tras un minuto, si una de esas duras bolas cayera en la cabeza de alguna persona, la herida sería muy importante dada la fuerza con la que cae. En ocasiones ha llegado a causar la muerte de los desafortunados, que han recibido el impacto. Además, podemos ver que la tormenta va acompañada de un fuerte viento, lo que agrava aún más el resultado del fenómeno. Número 4, volcán en Kyushu, el volcán japonés situado en la isla Kyushu ha entrado varias veces en erupción, la última en 2015, las imágenes que vemos en este video muestran como un auténtico tsunami de rocas disemidas va descendiendo por las laderas de la montaña, aunque no se trate de lava, el poder destructor es enorme y arrastra con todo lo que se encuentra a su paso, por suerte la isla es escasamente habitado y los servicios de información japoneses suelen ser muy efectivos, en cualquier caso podemos sentir el terror que debió sufrir la persona que aparece huyendo a la carrera al final del video, las imágenes de la furia de la naturaleza persiguiéndolos son realmente angustiosas. Número 3 Los ríos de lava de Hawái, en ocasiones la naturaleza se mezcla con el horror, con la belleza, esto ocurre por ejemplo con estos ríos de lava escupidos por el volcán Kilaue situado en Hawái, este volcán lleva en actividad nada menos que desde 1983, por lo que los lugareños ya lo han asimilado como parte de su vida diaria, en ocasiones sin embargo la erupción se intensifica como ha ocurrido en el año 2017 lo que obligan a desalojar varias aldeas de la zona en cualquier caso y a pesar del peligro, evidente no se puede negar la belleza de estas corrientes de fuego líquido que recorren la isla hasta llegar al océano. Número 2. Tornado destruyendo una casa. Dentro de los fenómenos naturales peligrosos, los tornados son uno de los que provocan más miedo. La fuerza del viento que se desarrolla en su interior, Puede arrastrar por los aires a cualquier estructura y evidentemente ser vivo en la cámara de seguridad de un banco grabó estas imágenes en Cuba, en las que se puede ver cómo una casa desaparece literalmente del terreno, antes de que el polvo impida seguir los acontecimientos, se puede ver cómo el techo sale volando y trozos de muros son derribados, además somos testigos de cómo los árboles que estaban alrededor de la vivienda son arrancados de raíz y salen por los aires. Número 1 Tornado de Fuego Es cierto que no es un fenómeno muy frecuente por suerte porque puede ser altamente destructivo El de Brasil que muestra este video se produjo por la combinación de los incendios forestales cercanos Las altas temperaturas, la baja humedad y los vientos secos La unión de todos estos factores dio lugar a un tornado de fuego que aterrorizó a todos los que se encontraban cerca el mejor espectáculo de juego se presenció en São Paulo, allí los asustados habitantes pudieron ver cómo un remolino de fuego recorría a gran velocidad varios kilómetros.